Uh, ok, antes de empezar quería aclarar que el video no me pertenece a mí, eh, le pertenece a mi amigo Piero, solo lo, lo estoy haciendo un tipo de remake, no sé para que se vea mejor, bueno. Eh, ya lo dejo con el video, así que, bueno, chao. Todo con su donde ¿Dónde los infectados dos estaban? Me hmm. preocupa que algo ocurra oh, en el el nuevo sistema permite probar los defectos y debilidades psicológicas de de la primera de ay ¿Qué hago? no sé qué hacer bueno tendré que Tendré que inyectarle esto. Y esto llegará a su fin. Reunemos eh, la cura. Próximamente, Infección Zombie. Dirigido por Pierre. Participantes. Adriel y Matías. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Que si les ha sido el caso, bueno, le dejen un like al video y también el video de Piero, que les dejaré dejando el link en la descripción del trailer el original y bueno si se podrían suscribir a nuestros canales también en la descripción en una tarjetita dejaré el canal de Piero estaré dejando por aquí por la derecha no sé cuando lo y pues bueno eh, eso ha sido todo les eh, animo a ustedes que le dejen un like que nos apoyen y pues bueno eso ha sido todo por el día de hoy hasta un próximo video chao